El trabajo en equipo debe alinearse de manera muy precisa. Con el orden adecuado propiciaremos los resultados, que por etapas irán construyendo nuestro objetivo común. El Plan Nacional de Atención Integral para las Personas que viven con enfermedades raras. El trabajo aliado, que privilegia la inclusión, invita a la participación plena. Cuando el grupo trabaja en confianza, el ejercicio se robustece, las ideas abundan y la fórmula para encontrar soluciones que no sean comunes está a nuestro alcance. Su esencia radica en el pacto, que bajo la línea de confianza, un esfuerzo de personas o grupos que buscan un fin común. La inclusión, en nuestro caso, ha de agregar o sumar a todo aquel que esté interesado en participar en los procesos a los que habremos de empeñarnos. Todos tendremos la responsabilidad y el derecho de la construcción de la plataforma más robusta a favor de los nuestros. La piedra fundamental en la consecución de cualquier esfuerzo es la participación. Esta es el quid que nos permite la llegada a buen puerto. Sin embargo, requerimos de un tipo especial de participación, la que suma, la que agrega, la que multiplica. No permitamos aquella que da cabida a lo que contamina, a lo que divide, a lo que resta, pues esta terminará por convertirse, si lo permitimos, en lastre en lugar de combustible a favor de la marcha. El esfuerzo al que nos estamos empeñando debe ser ejecutado en un ambiente en el que privilegiemos un lugar para todos. Ese es el genuino recurso de la verdadera participación, de la esencial inclusión y del robusto movimiento aliado. Construyamos el centro de gravedad más poderoso, robusto en el tiempo, nos permita asegurar lo que por derecho, equidad y justicia les corresponde a los nuestros.